Tengo que ir más lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, Uh -huh. O con la mierda más fresca. Uh -huh. Forreando porque sí. mi esencia Fumando Hay eh -eh. que Pero, pero Me cansé de hacer forrero no, no. Si eso es tonto yo no lo veo no, no. Igualmente les agradezco Gracias sí, sí. si a yo puedo escribir esto, esto. Necesito gente fracasada uh -huh. Para que salgan estas letras uh -huh. Así que todos esos tontos que iban conmigo eh -eh. A la secundaria por favor vuelvan vuelva. Sí, sí, hablo de lo de informática sí, sí. Ahora le enseño se saca, mientras pongo a tu chica a bailar Pero bueno, cada uno tiene su momento de gloria Mientras que el tuyo fue la secundaria A mí me toca el resto de la historia Cuando tenía tu zapa blanca Y ahora a mí me colgan de joya. Cuando tenía tres chicas en Whatsapp Y ahora a mí me habla hasta tu novia Ahora tengo 30 putas respondiendo historias creo que por la fama